Mi nombre es Adriana Palao. Hace dos años que me mudé a España para continuar mis estudios aquí. Aparte de la comunicación audiovisual y de todo lo relacionado al cine, tengo otra gran pasión que es el ajedrez. Es un deporte que practico desde que tengo cinco años y que pues, muy poca gente conoce. La serie Gambito de Dama me gustó bastante. Debido a ello, eh, pude escribir un artículo para el periódico de la universidad en donde comentaba ciertos puntos pues, que son muy destacables, la verdad, de la serie. Para comenzar, el reivindicar el deporte del ajedrez y con una figura femenina. Es uno de los grandes eh, aportes que ha dado la serie y creo que es por lo que también ha calado tanto en la población. Luego, en sí, en el aspecto técnico de la serie, yo como estudiante de comunicación audiovisual me, me gustó bastante, creo que lograron muy bien lo de llevarnos a los años 60, ambientar los torneos de ajedrez de una forma muy adecuada, o sea, de cómo son en la vida real. De hecho, el tema de las partidas fueron, no, no fueron poner las piezas al azar, sino trajeron a Garry Kasparov, que es el, uno de los más grandes ajedrecistas, para que pues, diseñe las posiciones más icónicas de, del ajedrez ¿no? y también para diseñar partidas bonitas que que sé que la mayoría de personas no ha entendido, pero, pero pues que los ajedrecistas más o menos sí hemos podido ver cierta conexión con eso. Bueno, aparte creo que la serie eh, a nivel emocional ha logrado captar mucho lo que sentimos los, los ajedrecistas antes de una competencia, en general los deportistas. Yo me he sentido muy identificada con la emoción y los nervios que sentía la protagonista, eh, Beth, antes de un, de un torneo. Me he sentido también, por supuesto, eh, identificada con ser la única chica en muchos torneos. Y bueno, al final eh, la serie te hace eso, te dan ganas de jugar ajedrez, eh, las ventas de tableros de ajedrez y de inscripciones a, a juegos online ha incrementado un montón, entonces no creo haber sido la única a la que la serie le ha motivado a, a seguir con este deporte. Y al llegar a España eh, hice muchos amigos por el tema del ajedrez, porque era pues, novedoso que llegara una chica que jugara ajedrez a nivel eh, competitivo, por así decirlo, para ellos cuando en España no está tan representado por mujeres. Sí que hay muchas muy buenas, pero no son tantas como lo, lo son los hombres. El ajedrez me ha ayudado eh, a ser mucho más disciplinada con mis cosas, a tener una visión como automática de cómo organizar todo lo que tengo que hacer en mi vida, de poder compaginar varias cosas. Entonces ahora en la universidad, con la beca y todo esto, ya es algo del día a día en el que me tengo que partir en dos. Creo que el hecho de tener una pasión Siempre va a servirte de conexión o de una forma para crear un vínculo con otra persona que tenga, lógicamente, la misma pasión. Y creo que eso también me ayudó mucho a, a no sentir el cambio de cuando me mudé a España. O sea, no fue, no fue un choque como puede haber sido para otros o como mucha gente me pregunta. como De la nada ir del otro lado del mundo, yo digo, yo estaba feliz. O sea, a mí me, me encanta viajar, me encanta estar en constante movimiento, conocer muchas culturas. Y bueno, en el CEU he conocido muchas, entonces... Creo que es básicamente eso. Clasifiqué para jugar el Nacional Universitario que se celebraría en Salamanca en abril del año pasado. Hasta ahora no se sabe cuándo será. pero estoy muy emocionada por poder hacerlo alguno, algún día.